Bienvenido al video tutorial del módulo de ventas Aprenda cómo crear y gestionar albaranes facturas de venta Haga clic en ventas Al igual que para compras dispone de gestión de ventas listados y un enlace a clientes Albaranes de venta para los movimientos de salida de artículos. Facturas de venta, tanto directas, sin movimientos, como desde albarán, con movimientos. Facturación masiva, para generar múltiples facturas a partir de albaranes. Pulsen en albaranes de venta, las opciones son similares para los albaranes de compra. Pulse Insertar al barán e inserte los datos de cabecera, serie, fecha y cliente asociado. Utilice los botones contextuales de Selección, Inserción y Modificación. Puede configurar las series en Ajustes para fijarlas por un año u otro criterio. Antes de poder fijarlas, debe crear dichas series en Bamboo Cloud. A los nuevos albaranes se les asigna automáticamente un número de serie. Al seleccionar un cliente, los campos del albarán se rellenarán automáticamente pudiendo modificarlos posteriormente. Pulse Insertar línea de albarán y guarde la cabecera cuando Bamboo Cloud le pregunte. Seleccione el artículo, producto o servicio y sus datos, impuesto, unidades, precio, etc. Puede modificar los datos provenientes de su ficha. Puede indicar si imprimir o no un comentario explicativo del artículo o las unidades deseadas. La pestaña Importes se actualizará automáticamente. Puede aplicar descuentos y portes sobre el importe total del albarán. Una vez guardado, observará que el nuevo albarán figura en la lista como no facturado. Edítelo y pulse imprimir para imprimirlo o guardarlo en formato PDF. Pulse el botón facturar para facturarlo en una única factura indicando su fecha. Cuando se factura un albarán se marca como facturado, se crea su factura y no puede modificarse ni volverse a facturar. este tipo de factura se conoce como factura sobre albarán pulse en insertar factura y elija el tipo de factura para facturas directas el proceso es similar al de albaranes se insertan las líneas igual que para el caso de los albaranes. Selecciona el artículo y sus datos. La nueva factura directa, a diferencia del albarán creado para facturar sobre el albarán, no genera movimientos de almacén. Puede imprimir la factura, guardarla en PDF o mandarla por correo electrónico directamente al cliente. Elija la modalidad de facturación que prefiera, según el caso. Gracias por su atención.